Hola, ¿conocéis a Fermat? Es matemático, como yo. Pero no como cuando te tomas un café a las 10 y a las 11 vas al baño, que dices, ¡es matemático! No. Nosotros somos más de abstraerse. ¿Eh? Hola, ¿conocéis a Fermat? Fermat era un caliente un caliente teoremas sí, sí, sí, sí. Un día, un domingo por la tarde, aburrido, escribió esta ecuación. Se ve, ¿no? Pero no la demostró. Por si hay aquí alguno de la ESO, la voy a explicar. Cogemos el 3, el 4 y el 5, los elevamos al cuadrado. 9 más 16 son 25, muy bien. Y así podíamos tomar infinitas ternas. El teorema de Pitágoras, se ve claramente. Pero, si lo elevamos a un, una potencia superior a dos, no encontraríamos ni un solo ejemplo. En Catalá un insample. Aquí, eh, Scott. Pues pasó el tiempo, tres siglos, hasta que en 1995, cuando Montserrat Caballé no daba miedo, este hombre tan sonriente, Andrew Wiles, lo demostró. ¿Eh, Andrew? ¿Eh? ¿Eh? Este es muy tímido. Pero lo importante es participar. De hecho, fue intentando demostrar esta ecuación como tenemos ahora mismo. Cosas tan importantes como esta. La tarjeta de crédito, con la que te puedes arruinar. O el CD. Aquí el último de Paquirín, con la que te puedes arruinar la vida social. Así que queda demostrado. Tanto John Lennon como Yoko Ono, que ahora es Yoko Vodafone, <risa> decían una cosa muy cierta. La vida y la ciencia es aquello que ocurre mientras queremos hacer y demostrar otras cosas. Vamos a ponernos serios y me voy a poner las gafas de cantar. Porque la guitarra venía por... Y os voy a contar la historia de Fermat. 1.665, Fermat se muere, fin de ciclo, dejándonos un legado, un diamante, un bruto, un marrón. Escribe el margen de un libro, su último teorema, una ecuación. Y piensa, lo he demostrado, pero no lo pongo, soy un campeón. No se puede descomponer, no se puede descomponer una potencia en dos del mismo exponente a partir de tres. Porque con dos es Pitágoras ja. Tengo la demostración, pero os dejo con la miel mm. La última faena de Fermat Fermat Te has pasado macho Fermat Y parecías buen muchacho Aunque gracias a ti se descubrieran otras muchas teorías aunque gracias a ti, Andrew Wiles, tanto sonreiría. Fermat, te has pasado macho. Fermat, y parecías buen muchacho. Si no fuera por ti ni por mi novia, no me arruinaría. Si no fuera por ti, no existiría esta canción, campeón. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna.